Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta presentación. El tema que me correspondió en el día de hoy fueron el, eh, el tema de los concilios. A mí me correspondió los siete primeros concilios de la Iglesia Católica de la Iglesia Antigua. Entonces, primero vamos a definir qué es un concilio ecuménico. Un concilio ecuménico es una asamblea celebrada en la Iglesia Católica y en las iglesias ortodoxas con carácter general a la que son convocados todos los obispos, con el fin pues de reconocer la verdad en materia de doctrina o de prácticas para luego proclamarlas. Bueno, entonces, eh, el tema que me correspondió a mí fueron los concilios de la Iglesia Antigua, en este caso son siete concilios, que normalmente son reconocidos como concilios ecuménicos, tanto por la Iglesia Oriental como por la Iglesia Occidental, ya que se celebran antes del sismo. ¿Listo? El listado de los concilios son los siguientes. El primero es Nicea en el año 325, segundo Constantinopla 381, tercero Éfeso en el año 431, Calcedonia 451, Constantinopla segundo 553, Constantinopla tercero 680-681 y Nicea segundo en el año 787. Bueno, se les llama habitualmente los Siete Concilios de la Iglesia Unida y ocupan un lugar privilegiado en la tradición cristiana. Los concilios o sínodos prenicenos fueron en su mayor parte reuniones por naturaleza regional, nunca llegando a reunir a todos los obispos de la iglesia. A pesar de eso, estos concilios eran muy importantes para clasificar varios aspectos doctrinales o disciplinares en los principios del cristianismo y sus decisiones. En general son seguidas por muchos cristianos y obispos que no participaron en estos encuentros. El ejemplo más paradigmático de estos concilios es el concilio de Jerusalén, que fue en el año 49 después de Cristo, que liberó a la iglesia cristiana naciente de las reglas antiguas de la sinagoga y por eso marcó definitivamente la desvinculación del cristianismo del judaísmo y confirmó para siempre el ingreso de los gentiles o sea es decir los no judíos en la cristiandad el primer eh, concilio con el objetivo de reunir a todos los obispos de la iglesia y por lo tanto ecuménico se realizó solamente en el año 325 y se llamó el primer concilio de Nicea Bueno, pues siguiendo pues, la secuencia de lo dicho anteriormente, el primer concilio se celebra en Nicea, convocado por el Papa Silvestre I. Los temas principales que se trataron en este concilio fue primero en reunir a la cristiandad, condena el arrianismo como herejía y exila a su fundador Arrio, proclama la igualdad de naturaleza entre el padre y el hijo, redacción del símbolo o credo que se recita en la misa el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, lo que habla en este concilio es que el padre y el hijo no tenían la misma consustancialidad, o sea que el padre y el hijo eran de naturaleza diferente. Entonces esa fue la herejía que se condenó en el primer concilio de Nicea, el 20 de mayo a 25 de julio del año 325. El Concilio I de Constantinopla es el segundo concilio ecuménico de la Iglesia Católica y fue convocado en el 381 por el emperador Teodosio. El concilio fue convocado con el objetivo de eliminar el arrianismo que había tenido una amplia difusión al amparo de los emperadores Constancio y Valente. También se buscó la forma de eliminar una nueva herejía, el macedonianismo, y a sus seguidores llamado neumatómacos, que se derivan del error del arriano y que se negaba la consustancialidad con el Espíritu Santo. El Concilio de Éfeso es el tercer concilio ecuménico de la Iglesia, celebrado en el año 431. Fue convocado durante el pontificado de Celestino I, por Teodosio II, emperador romano de Oriente, de común acuerdo con Valentiniano III, emperador romano de Occidente, para poner fin a la controversia provocada por la doctrina herética del Nestorianismo, así denominada por el nombre de su iniciador, Nestorio. El concilio fue presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría, por la delegación papal, sus sesiones se prolongaron durante los meses de junio y julio del 431. La polémica surgió cuando Nestorio, patriarca de Constantinopla, se negó a otorgar el título de Madre de Dios a la Virgen María, porque consideraba que Cristo era en realidad dos personas distintas, Dios y hombre, y que la Virgen María era la madre de Jesús de Nazaret, pero no del Verbo Divino. el concilio de calcedonia es el cuarto concilio ecuménico de la iglesia católica se celebró en la ciudad de calcedonia metrópoli de vitinia entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del 451 fue convocado por el emperador romano marcián el 17 de mayo del 451 este concilio supuso un hito desde el punto de vista doctrinal y representa una línea de equilibrio entre las erróneas ideas cristológicas de los Nestorianos y de los Monofisitas, gracias a una buena medida a la actuación del Papa León I. El Concilio de Constantinopla II es el quinto concilio de la Iglesia Católica que se celebró en ocho sesiones entre el 5 de mayo y el 2 de julio del 553 y está considerado el quinto concilio ecuménico por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Es rechazado por las iglesias ortodoxas orientales, la Iglesia Siria del Oriente y la mayoría de las iglesias protestantes. La motivación de este concilio fue que, aunque la celebración en el año 451 del concilio de Calcedonia Supuso la condena del monofisismo Esta doctrina seguía muy extendida por amplias zonas de oriente Sobre todo en Egipto Entonces para el emperador Justiniano El posible cisma que en el seno de la iglesia amenazaba Era con provocar el monofisismo Podía desembocar en la posterior independencia política de un territorio que como en épocas anteriores era considerado el granero del imperio. Concilio III de Constantinopla fue el sexto concilio ecuménico de la iglesia católica, surgió en el año 680 y 681 por iniciativa del emperador Constantino IV, la cual contó con el apoyo del Papa Agatón, quien no participó en el concilio físicamente, pero sí envió una delegación en su nombre. El tema principal del concilio fue la condena al monotelismo. El segundo concilio de Nicea se celebró del 24 de septiembre al 13 de octubre del 787 en Nicea, este es el séptimo concilio de la Iglesia Católica. Fue convocado por Irene, madre del emperador Constantino VI. Los participantes más destacados de la asamblea fueron Adriano I, los legados papales, el archipreste romano Pedro y el archimandrita del monasterio griego de San Saba y el patriarca de Constantinopla, Tarasio. Es reconocido por la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y por algunas iglesias anglicanas y protestantes, pero rechazado por los calvinistas. Este concilio fue convocado a raíz de la controversia iconoclasta, iniciada por el emperador León III, el Isaurico en el año 726. Los iconoclastas negaban la legitimidad de las imágenes y su culto, se habla de las diversas causas en esta postura, cierto esquema todavía monofisita que no había sido totalmente vencido. La influencia musulmana y judía en el imperio de oriente, el origen sirio del emperador León III y el deseo de contrarrestar el poder de los monjes, defensores de la iconodulia. Doctrina contraria a la iconoclasta Además, los iconoclastas usaban argumentos derivados de la prohibición que en el Antiguo Testamento vetaba la creación de imágenes, Éxodo 20, Deuteronomio 5 y 8, o de la filosofía platónica, ya que el uso de imágenes implica representar modelos a partir de lo que solo son sombras o reflejos. Después de haber hablado ya de los concilios de la antigua Iglesia Católica, pues es importante traer a colación lo que es el símbolo niceno-constantinopolitano, pues que es un símbolo de la fe, una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana, promulgada en el concilio de Nicea en el año 325 y ampliado en el concilio de Constantinopla en el año 381. El objeto del credo niceno fue consensuar una definición de los dogmas de la fe cristiana, impedida hasta entonces por las escasas institucionalizaciones eh, y las fuentes variantes regionales. Pues el principal adversario de la doctrina nicena fue el arrianismo, corriente teológica liderada por el sacerdote norteafricano Arri, que no quiso aceptar que Jesucristo era Dios y entonces también venía ahí el concepto de la Trinidad, como propuso interpretar el teólogo Atanasio en el concilio de Nicea I. Otros problemas teológicos, en especial trinitarios, no se resolverían hasta el primer concilio de Constantinopla cuando el carácter divino del Espíritu Santo se afirmó definitivamente.